La información ofreció el ingeniero Daniel Canela, encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, con el objetivo de acabar con la problemática que afecta a ciudadanos a la hora de buscar una zona para estacionar. Sí, dentro del plan de recuperación de espacios públicos que se diseñó hace alrededor de dos años y fue iniciado por esta caridad de manera responsable, Está lo que es el, la regulación de esos eh, parqueadores informales que están en la vía pública. Como decía eh, anteriormente en otra entrevista que me hicieron, vamos a retomar esa parte porque ya se está haciendo intolerable que los conductores o personas quieran accesar a un espacio de parqueo que, estaba, que está dispuesto por ley en lugares de la, de la ciudad y entonces esos parqueadores tienden a tenerlo reservados para algún amigo, alguna persona que ya le comunicó y son, se comportan de manera agresiva cuando un ciudadano no le, no le da esa propina que ellos reclaman por el trabajo que hicieron. Es una responsabilidad tanto del ayuntamiento, de la Policía Nacional y del Ministerio Público eh, tratar esa tarea y vamos a hacer los esfuerzos en conjunto, vamos a llamar a esos, esas instituciones para que eh, se pongan a tono con el sentir de la población, que es erradicar de manera definitiva esos parqueadores para que los conductores puedan tener esa tranquilidad que necesitan. Cordero, NTN, su noticiero regional.